Ahora sí, bueno, vamos a empezar desde ceros y vamos a comenzar a asignar los iconos y colores. Así repasamos eh, lo que antes les estaba explicando. Y bueno, eh, el de mix bueno, aquí nosotros vamos a esto es lo que quería explicar: estas opciones. Bueno, vamos a adaptar aquí, adaptamos varios tracks. Si ¿sí? podemos colocar varios mientras tanto y después iremos asignando. Si son regiones o, o tracks, sí. Aquí podemos cambiar después si queremos que sean marcas o regiones. Pero por el momento vamos a trabajar con los tracks. Y ahora les mostraré también un tip sobre cómo hacer, por ejemplo, con las marcas. Eh, bueno, entonces tenemos aquí, eh, por ejemplo, a Submix. Este ya lo conocemos, ¿no? Entonces, eh, eh, estas partes, bueno, ya lo había explicado. Bueno, cuando no tenemos ninguna opción de estas, eh, entonces escribimos aquí. ¿Cuál es el código? Submix. Ok. Submix. ¿Y qué icono y le que queremos asignar? Cargamos pues este del mixer. Abrimos. ¿Y qué color le queremos dar? Eh, un random color. Ok. Y bueno, ahí automáticamente me los va colocando. Bien. Eh, FLD Percusiones. ¿O qué queremos hacer queremos hacer los de las baterías. venga vamos a concentrarnos en, en las de la batería y así después ustedes asignan los que quieren de las por ejemplo las guitarras o, o las otras cosas vamos a asignar los de las baterías para que nos quede más sencillo así no no me disperso tanto entonces aquí en el track vamos a colocar folder batería ¿Okay? el código es fld batería sí eh, ¿Por qué FLD? Pues utilizo palabras cortas para no tener que ocupar demasiado espacio aquí en el track. Por ejemplo, si yo quiero acortar, pues seguir viendo que sé que es un folder y alcanzar por lo menos a ver lo que partecita que dice batería. ¿sí? Sencillamente por eso utilizo a veces palabras más cortas. Por ejemplo, aquí en guitarras, en guitarras podría, podría dejar simplemente GTR para abreviarlo, ¿sí? y bueno ahora es más ahora haremos el ejemplo para que así lo veamos juntos bueno volvemos aquí FL, fl de batería entonces hago aquí clic derecho load y voy a buscar el folder de batería es este que ya lo creé y lo abro ok y ya vemos que aquí me está creando el, el, el icono del folder de batería de qué color lo quiero eh, le digo que bueno que me lo coloque verde oscurito aceptar, bien, perfecto y ahí me lo va colocando for the me lo va asignando ¿cuál sigue? kick, ok, kick el código va a ser kick no tiene pierde y aquí voy a cargar el icono pues del kick que sería este bien, y lo abro y ahí me lo asigna ¿de qué color lo queremos? vamos a aceptar, digamos que lo quiero azul oscuro Ok, perfecto. El SNAR, ¿eh, ¿qué lo queremos? Bueno, entonces aquí código, cada vez que escriba SNAR, me tiene que colocar este icono, cargo. A ver, SNAR. SNAR, ok. Y ahí me lo asigna, SNAR. ¿Qué, ¿Qué color quiero el track? Set color, bueno, yo lo quiero verde más claro. Ok. O por ejemplo naranja, entonces lo puedo colocar aquí, narana aceptar, perfecto bien, y así con los demás, así vamos asignando los demás voy a tratar de eh, hacer esto y acelerar un poco los pasos, vale O sencillamente ton. Coloco solamente ton para que si yo después le coloco un 1, un 2, no importe. ¿sí? Tanto es el mismo. El mismo. Y aquí, por ejemplo, le puedo colocar eh, el, el gradiente, ¿no? Gradiente. Me los cambia de color cada uno. Y bueno, ahora aquí están los simbals. Bueno, creo que quiero que cuando cree simbals. Simbals eh, large. Simbals large doy doble clic, o sea, hacer clic derecho y lo ad es lo mismo que hacer doble clic, ok, y así es más rápido y busco Symbol, a ver dónde está Symbol Large, es este, que voy a abrir y ahí me lo va asignando y aquí, Symbol S doble clic aquí, Symbol Small y ahí lo tengo bueno a este por ejemplo le, le, le quiero colocar que sea color amarillo verdecito y a este le quiero que sea un color lo asigno aquí un poquito amarillo más claro y bien ya tenemos la batería asignada ya tenemos eh, parte de la batería si hay más eh, partes del instrumento por ejemplo los micrófonos de ambientación y eso bueno aquí los pueden eh, lo pueden especificar y, y bueno eh, esto esto se puede hacer bueno voy a vamos a hacer la, la de las guitarras aunque yo ya creo que, que esto lo tenemos claro sí eh, entonces por ejemplo voy a colocar aquí gtr eh, AC, que vendría a ser guitarra acústica y bueno, voy a buscar aquí una guitarra acústica que vendría a ser esta, ok. Digo abrir. Y bueno, la guitarra acústica yo quiero que, por ejemplo, sea del color eh, este tipo de amarillo. Bien. Aquí no me la cambia porque efectivamente está escrito guitarra AC. Bien, entonces lo que tengo que vendría a corregir aquí es esto. GTR. GTR. Y bien, ahí ya me lo asigna. ¿sí? Perfecto. Y así haremos con las demás cosas. Eh, voy a ver un momentito la tabla de marcha: es, Asignación, iconos, instrumentos. Ok. Esto es lo que estamos haciendo hasta ahora: nuestros propios iconos y carpetas. Bueno, asignación de colores es como si ya ya lo hubiéramos hecho. Entonces lo dejo acá nuestros propios iconos y carpetas eh, bien regreso otra vez aquí dentro de Reaper y bueno estas de las guitarras bueno se lo dejo a ustedes tranquilamente tranquilamente para que lo hagan y asignen las distintas guitarras que ya hay adentro no por ejemplo gtr eh, eléctrica 1 sí doy doble clic y bueno como vemos aquí hay varias guitarras bueno aquí están estas son la parte de los bajos los que hay por default en, en reaper y aquí hay varias guitarras 1 2 3 4 5 6 si ustedes quieren pueden colocar el nombre completo ¿no? cuando la carguen. Eh, por ejemplo bueno guitarra 4 este labro la, la si está guitarra 4 usted le colocan guitarra e1 bueno cada vez que coloquen gtr e1 pues les colocará ese icono entonces, por ejemplo, aquí la G1, entonces aquí simplemente cambio esta parte que diga GTR. Eh, una cosa también importante que no importan las mayúsculas o las minúsculas. Si yo, por ejemplo, aquí coloco GTR, me tendrá siempre en cuenta, aunque esté aquí escrito con mayúsculas, eso no importa. Lo importante es que estén las letras y los espacios. Eh, letras, números y espacios. Bien. Eh, bueno, ahí en adelante continuarán ustedes mismos si quieren asignar los colores, eh, los iconos, los perdón, de Reaper por default. Eh, viendo mi tabla de, de marcha aquí, nuestros propios iconos y carpetas. Ok, esto es lo que quiero que vean un momento. Si yo, por ejemplo, eh, entro aquí, bueno, no he asignado ningún nombre, pero si voy y se ven aquí arriba, hay cuatro carpetas distintas pero estas no las tenemos pal. ¿De dónde sacaste esas carpetas bien estas carpetas algunas eh, las bajé por internet esta creo que la encontré en en, en una página o en un foro de, de, de reaper y vemos que adentro por ejemplo hay distintos distintos iconos de un chico que ahora perdóname pero no sé si creo que se llama joy <ríe> donde hizo o recolectó estos iconos no sé si él mismo los creó y bueno los puso a disposición para el que los que los, los quisiera eh, si no encuentro el link bueno yo mismo podría subir estas estas imágenes para que ustedes las las las puedan bajar esto por un lado y en esta carpeta track iconos joy en en estas otras bueno aquí yo he modificado algunos algunos iconos eh, de Reaper, este del de, de Speech, y ahí al frente le he colocado algunas otras. algunas palabras para. Estos, por ejemplo, se podrían meter dentro de. Bueno. Dentro de las mismas pistas. Eh, al interno. No sé si explicarlo bien aquí. Eh, venga, a ver. Bueno, no, no es el caso, bueno, pero simplemente para que se den cuenta que he modificado algunas algunos iconos aquí en interno tengo otros otras otros iconos eh, bueno pero que aún no, no los he trabajado los he trabajado bien no los he recortado bien todavía y todo eh, simplemente por si hago sound design o alguna cuestión pues le puedo colocar iconos particulares para identificar los efectos eh, bueno aquí tengo otros bueno esto no es importante aquí es, es esta es mi carpeta más importante de los iconos que yo mismo he creado o que he recolectado por mi propia parte y bueno por ejemplo aquí tengo soft synths ¿no? por ejemplo muchos de ellos los creé otros los he copiado de otro lado por ejemplo estos los he creado yo eh, algunas de serie de fabfilter y bueno los los yo mismo los los he, los he creado para que se den cuenta que ustedes mismos pueden crear sus propios iconos. Aquí, por ejemplo, vemos que hay distintas secciones de, de contact con distintos instrumentos. Por ejemplo, aquí contact cuando quiero agregar coros. Entonces, me parece muy bonito para tener visivamente los tracks eh, resalten y sepa qué que que es lo que tengo allí dentro. Ok. Bueno, y, y otro tipos de iconos de, de que algunos. Ah, bueno. Eh, aquí en qué era lo que quería mostrar me parece que me he equivocado No. Eh, es que algunos iconos los he creado también los he sacado de sonar si sí, por ejemplo aquí que loco track iconos play sonar entonces de lo único que bueno el software del tabo es bonito de sonar pero muchos de esos iconos también los los he recolectado yo eh, bueno aquí hay una serie de iconos que que he hecho y otros que he recolectado por internet. Bueno, sen sencillamente era eso: mostrar que nosotros mismos podemos asignar nuestros propios, nuestros propios iconos. Aquí, por ejemplo, me bajé un grupo mariachi porque he tenido ganas de hacer música de para mariachi y bueno, ya tengo can algunas canciones compuestas y bueno, aquí tengo el guitarrón, las trompetas, eh, la vihuela. No sé cómo se se llama este grupo, pero sus imágenes eh, me pueden servir al interno de de reaper eh, <risa> bueno entonces eso era eso era más o menos todo sobre esto de crear nuestros propios iconos y bueno ahora les presentaré un modo de crear un propio icono con a partir de un, de un instrumento virtual bien? ok nos vemos ahora dentro de poco